En La Otra Voz, camino hacia la paz total. La Otra Voz, periodismo libre. Bienvenidas, bienvenidos a La Otra Voz, un medio de comunicación que promueve la defensa de los derechos humanos, la paz total, la vida, también el medio ambiente. Además, es la voz de la gente, de esa Colombia profunda, de las comunidades olvidadas. Hoy tenemos aquí, en Camino hacia la Paz, la oportunidad de conversar con defensores de derechos humanos, con personas que trabajan también para promover esa visión de Colombia como potencia mundial de la vida. Es un gusto saludarlos y contarles que iniciamos esta serie de conversaciones y entrevistas con un hombre que justamente ha trabajado por los derechos humanos, también por los derechos políticos y la democracia. Hoy es Superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez. Bienvenido a La Otra Voz. Jaira, un gran gusto de volverte a ver y bueno, a todos los seguidores y seguidoras de La Otra Voz, eh, un gran abrazo. Desde su llegada a la Superintendencia, usted ha hablado de la importancia de transformar y de humanizar a las entidades y a las organizaciones. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué cosas encontró del gobierno anterior y qué debe cambiar también? Bueno, en primer lugar, el presidente de la República, al posesionarme el primero de septiembre del 2022, me dio un mandato muy claro, eh, ayudar a consolidar las cajas de compensación en su misionalidad, que es generar bienestar, bienestar social, y a partir de ese bienestar social para los trabajadores y trabajadoras afiliados, extenderlo al resto de la población y también al Sistema Nacional de Cuidado. Así que estoy en ese, desarrollando ese compromiso, recordando que este es un sistema de solidaridad, este es un sistema de compensación, como su nombre lo indica, caja de compensación familiar, este es un sistema de amor social, y por lo tanto su misionalidad ha ayudado a muchísimas familias en el país, a muchísimos trabajadores y trabajadoras que ganan uno o dos salarios mínimos, a que puedan tener bienestar con sus familias, a que puedan ir a un centro recreacional, a que puedan tener formación, capacitación, a que puedan recibir subsidios para la vivienda, a que sus hijos también puedan hacer eh, parte de actividades deportivas, educativas, de las cajas de compensación. Es un sistema profundamente hermoso y me he enamorado de él. ¿Qué encontré? Pues obviamente que te encuentras con eh, un statu quo, unas cajas que son reticentes a, al cambio, que eh, sienten temor de que un nuevo gobierno pueda eh, terminar afectando las políticas que desarrollan. Yo les he dicho, el compromiso nuestro es fortalecer las cajas y la misionalidad de las cajas, y ampliar ese impacto social, y en eso hemos estado trabajando en estos dos meses largos que llevo ya como superintendente de subsidio familiar. Usted también ha hablado del empleo pleno y la importancia de tener una ruta que garantice la dignidad de los y las colombianas en materia de trabajo. Esto de la mano con la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Cuáles serían esos municipios o esos territorios priorizados y cómo lo, lo harían? Bueno, yo he recordado al Gobierno Nacional justamente que el pleno empleo es una obligación constitucional que ningún gobierno ha tomado en cuenta. Está ahí en varios artículos de la Constitución Política. ¿Y eso qué quiere decir? Que una persona que está en la edad de trabajar tiene la obligación social de trabajar. Pero si tiene la obligación social y en el mercado, en la fuerza libre del mercado no encuentra un empleo, el Estado tiene la obligación de garantizarle un empleo. No un subsidio para que siga desempleado, no, un empleo. Y eso implica pues, que el Estado empiece a valorar y la sociedad en general a valorar que es tan importante un poeta como un ingeniero, un grafitero como un experto en negocios internacionales, que se valore tanto a un sociólogo, a un historiador, como a un administrador de empresas o a un médico. O sea, la sociedad tiene que transformar sus valores. Si no entendemos que lo humano, lo profundamente humano, es una gran riqueza de la humanidad y seguimos solo pensando que el fin de una sociedad es acumular y acumular capital, pues estamos destruyendo el planeta y acercándonos al fin del ser humano. Entonces, tenemos que ser conscientes de ese mensaje y el Pleno Empleo lo he propuesto y la vicepresidenta lo ha asumido como un reto, de empezarlo a construir en dos regiones, la Costa Pacífica y en la Guajira. Y ya hemos desarrollado, estamos trabajando en la hoja de ruta varias reuniones con los gobernadores del Pacífico, con los alcaldes, con eh, universidades, con agencias de cooperación al desarrollo, con eh, organizaciones de la economía solidaria, con cooperativas, etcétera, tratando de identificar los retos a corto plazo. Hoy nuestro reto inmediato es Buenaventura, buena porque se ha pactado una paz allí entre dos bandas, que hacen 45 días, eh, por intermediación del obispo, asumieron que no se iban a asesinar más entre ellos, que no iban a matar más, y han cumplido. Una que tiene 3.000 integrantes, la otra que tiene eh, 1.900 integrantes. Estamos hablando de 4.900 personas que se dedicaban a matarse entre ellos y a afectar también la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Buenaventura, hoy en Tregua. Entonces, vamos a invertir, toda la voluntad del Estado, de la cooperación internacional, de la banca, etcétera, para empezar a transformar las condiciones de vida en Buenaventura a corto plazo. Y luego iremos a Quibdó, y luego iremos a Tumaco, y luego iremos extendiendo el programa en otras regiones del país. ¿Cómo logrará usted el respaldo de las cajas de compensación familiar en cuanto a su propuesta de promover las tiendas de paz, las mujeres emprendedoras, también las artesanías en esos espacios vacacionales de las cajas de compensación familiar? ¿Cómo sería ese proceso? Es muy hermoso y es muy, muy esperanzador porque yo le dije a las cajas... Eh, están dispuestas a instalar en sus centros de recreación donde movilizan 15 millones de personas al año estas eh, carpas de La Paz, donde habrá, es lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Los reincorporados puedan vender sus productos, que puedan hacer pedagogía de La Paz. Ellos tienen más de 180 cooperativas, están produciendo desde de aceite, café, zapatos, cerveza, etcétera, que puedan llegar y vender sus productos y hablar de La Paz, del Acuerdo de Paz pero también tienes mujeres emprendedoras que trabajan desde sus casas, que pueden eh, ayudar a incrementar los ingresos de sus familias teniendo la oportunidad de vender sus tejidos, sus artesanías, que lo puedan hacer. También las tiendas campesinas, que los campesinos puedan vender directamente sus productos sin intermediarios, incluso las cajas que tienen eh, supermercados, me han ofrecido que le van a comprar a los campesinos directamente sus productos. Entonces, es de, de enriquecer todo este proceso, de generar una economía popular que a su vez sea una economía circular, que ayude a generar una economía de escala y a, y a generar también la posibilidad de tener pleno empleo en Colombia. Existen más de 100.000 mil empleos en las cajas de compensación familiar. Usted ha propuesto que sean contratados de forma indefinida. ¿Cómo se lograría ese proceso? En las cajas de compensación familiar, además como una forma de dignificar el trabajo de los colombianos y las colombianas. Bueno, estoy justamente recorriendo las cajas en los distintos departamentos, le pido a los directivos que me permitan hablar con sus trabajadores y trabajadoras y les pregunto cuántos están a término fijo, cuántos están a término indefinido. Eh, cómo las cajas pueden convertir esos contratos a término fijo en término indefinido. Y me he encontrado con contratos realmente inhumanos, ¿no? Cajas de compensación que emplean a las mismas personas, madres de familia o abuelas hace 30 o más años y les hacen contratos de 36 horas cada fin de semana en un centro de recreación. Yo les he dicho, ustedes deben generar contratos de trabajo decentes y deben darles contratos a término indefinido a esas mujeres. Y igual, contratos de maestros, entonces maestros a los que solo les pagan 10 meses al año y, eh, y nunca tienen derecho a tener unas vacaciones pagas. Entonces, me encontré a uno de estos maestros eh, que lleva, que es el los récord que he encontrado en las cajas de compensación, 46 años trabajando en Confacor en Córdoba, contratado como maestro y nunca ha tenido un contrato a término indefinido. Eso no puede ser en un sistema que es un sistema de bienestar para los trabajadores y trabajadoras. Así que mi mensaje a las cajas es ese. Hay por supuesto que eh, analizar una serie de, de compromisos de orden financiero, las cajas tienen un límite que es el 10% de los gastos de administración de los recursos que reciben del 4% y no pueden sobrepasar ese 8%. Entonces ahí todo es posible, ahí es posible que generen esos puestos de trabajo a término indefinido, que eh, pacten convenciones colectivas, que mejoren la, las condiciones laborales con primas extralegales de sus trabajadores y, y sus trabajadoras. En eso estoy, estoy dando, como lo hice en Ato Grande con en la Asamblea de Gobierno, con el presidente Gustavo Petro Rego y la vicepresidenta Francia Márquez, eh, un parte de alegría, porque gracias a mi gestión ya... Varias cajas se han comprometido a generar trabajo a término indefinido para 6.000 personas. Eso implica que estás impactando el nivel de vida de 6.000 familias. Y eso va generando una economía importante, porque la gente ya puede planificar su vida a largo plazo. Eh, en los bancos no les prestan si tienen contrato a término fijo, pero si tienen contrato a término indefinido, sí. Entonces eso cambia las condiciones de vida de una familia. Claro, no podemos hablar de <coughs> dignidad si no se brindan unas condiciones laborales óptimas. Así es, así es, Yajaira. Vamos a hacer una pausa y regresamos en unos minutos para seguir hablando con nuestro invitado aquí en Camino Hacia la Paz Total en La Otra Voz. Ya volvemos. Otra Voz hable de paz. Estamos realmente en medios independientes, realmente independientes que...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 camino hacia la paz total aquí en La Otra Voz con un invitado muy especial, Luis Guillermo Pérez Casas, quien es superintendente de subsidio familiar y hoy estamos conociendo no solo su trabajo en esta materia, sino también como defensor de derechos humanos y usted justamente ha destacado por el apoyo y el respaldo que ha brindado a las mujeres y sus liderazgos. Me gustaría ahora preguntarle sobre los ataques que ha recibido la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Cómo podríamos, como país, acabar con el racismo que claramente sigue vigente en nuestra sociedad? Usted ha mencionado que tanto ella como el presidente Gustavo Petro son unos sobrevivientes. Cuénteme más sobre eso. Bueno, en primer lugar, como defensor de derechos humanos, en, y creo que toda la comunidad defensora de derechos humanos y los académicos deben ser conscientes de que debemos eh, luchar para superar la cultura patriarcal. La cultura patriarcal es profundamente violenta, la cultura patriarcal genera discriminación, la cultura patriarcal convierte a las mujeres en objetos sexuales, la cultura patriarcal genera desigualdades profundas y además cuando tienes una cultura patriarcal violenta y tienes un, una unas élites racistas eh, como las que hemos tenido en Colombia, donde se desprecia al indígena, donde se desprecia a la población afrodescendiente, donde se les discrimina por su color de piel, eh, pues estamos enfrentando eh, problemas estructurales muy graves, donde se ha generado un daño histórico eh, a estas comunidades. Y eso tiene que ser reparado. Y por supuesto que este gobierno del cambio del pacto histórico del presidente Gustavo Petro Urrego y de Francia Márquez Mina es un cambio muy importante en esa dirección. Que Francia Márquez hubiese sacado en la consulta más de 800 mil votos como mujer y como afro y que eh, haya vencido a varones electorales de partidos electorales eh, que han dominado el país durante décadas con inmensos capitales que invirtieron en esas campañas políticas, y ella como mujer afro, como lideresa comunitaria, haya sacado esa votación, pues la convirtió en una lideresa no solamente a nivel colombiano, sino a nivel internacional, y es un símbolo ya, es un símbolo de lo que significa la resistencia, la dignidad, y la posibilidad de avanzar en cambios democráticos. Ahora sí, eh, lo dije cuando le entregué la credencial al presidente Gustavo Petro Rego, cuando era magistrado del Consejo Nacional Electoral. Le dije, señor presidente, usted es un sobreviviente. Francia Márquez es una sobreviviente. La comunidad defensora de derechos humanos eh, somos sobrevivientes. Gustavo Petro pues, ha sido objeto de todo tipo de ataques, amenazas de muerte, atentados, eh, falsos eh, procesos eh, judiciales argumentados con, con, con difamaciones, con calumnias. Eh, la propia Francia Márquez de igual manera ha sufrido atentados contra su vida, persecución, amenazas. E incluso ya en el ejercicio de su cargo público como la segunda, eh, la segunda persona más importante dentro del poder del Estado, pues sigue siendo violentada diariamente sacan caricaturas, se burlan de ella, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se burla de su concepto eh, de que vivamos sabroso eh, y no se entiende, no se quiere comprender ni se escucha el mensaje de Francia Márquez. El mensaje de Francia Márquez es muy poderoso, es una, es una mujer con carácter, es una mujer con mucha inteligencia, es una mujer incorruptible y es una mujer que sabe escuchar, ella escucha. Ella toma nota, ella luego concluye, ella luego propone y vamos avanzando. Vamos avanzando en el gobierno también con el, con el liderazgo de, de Francia Márquez, aunque algunos la quieran invisibilizar. Ella sigue repitiendo y terminando sus intervenciones públicas, reiterando que es vivir sabroso. Entonces vivir sabroso pues sí es que se nos respeten los derechos humanos a todas las personas, que se respeten los derechos humanos de todas las comunidades, que se respete a la madre tierra, que se respete la naturaleza, y por supuesto que podamos vivir con dignidad, eso es vivir sabroso, pero además también hacer la fiesta, también ser felices, y Francia también sabe bailar, y le gusta bailar, entonces tenemos derecho a ser felices, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestros sufrimientos, debemos hacer la fiesta, vivir sabroso, pero vivir sabroso, es vivir con inmensa responsabilidad para transformar a Colombia. Otro aspecto importante es cómo acabar con la burocracia, que de hecho el presidente Gustavo Petro lo ha calificado como un enemigo silencioso. ¿Cómo hacerlo para lograr potenciar a Colombia en temas relacionados con la paz total? Bueno, en primer lugar, eh, el presidente ha reiterado que los servidores públicos Deben entender cuál es su misionalidad y deben comprender que, se, que, que están allí es para servirle al pueblo, para servirle a la sociedad y no para servirse de la ciudadanía. Yo cito una frase de, de Jesucristo en todas mis conferencias. Jesucristo ha dicho, venimos a este mundo para servir y no para ser servidos. Y esa es la naturaleza de la función pública, es servir y no ser servidos. Y, y cuando cambias esa naturaleza, pues entonces tú vas a tener una ciudadanía más identificada con la institucionalidad, una ciudadanía que empieza a querer al Estado y no a temerle ni a repudiar el Estado, una ciudadanía que puede entender que hay una fuerza pública para protegerla y no para violentar sus derechos humanos. Y allí nos vamos acercando a las apuestas del gobierno nacional para llegar a la paz total, ya se aprobó la ley que sancionó en nato grande el presidente de la república justamente para facilitar las negociaciones con todas las bandas criminales, los grupos insurgentes eh, para que se acojan a la justicia, para que se acojan a un proceso de paz y en esa perspectiva estamos y eso se puede materializar si superamos la burocracia entonces aquí hay personas que han usado el estado en su propio provecho y que eh, ponen trabas y trabas a las posibilidades de transformación del país y lamentablemente todavía están incrustadas en muchas instancias del, del gobierno y entraban y hacen operación tortuga y quieren que esto fracase. Pero bueno, no vamos a fracasar, vamos, estamos transformando eh, costumbres, estamos transformando, estamos creando otra cultura política. Ustedes han escuchado al presidente eh, llamando a respetar las movilizaciones de la oposición, reuniéndose con los líderes de la oposición, escuchando qué es lo que tienen que decir. Eso no había pasado nunca. Aquí se había irrespetado, pisoteado, no solamente irrespetado y pisoteado, sino que se había perseguido de manera criminal a la oposición política. A la oposición política social se le, se le condenó al exterminio con planes de, de muerte, de terrorismo de Estado, desde la cúpula gubernamental. Y por primera vez tenemos un gobierno que dice, no, aquí respetamos la vida humana, las Fuerzas Armadas es para proteger a la población, no para agredirla. Tenemos un ministro de Defensa convencido, un hombre íntegro, incorruptible. O sea, tenemos todas las condiciones dentro del gobierno para generar los cambios que nos ayuden a alcanzar la paz total y la transformación profunda de nuestro país. ¿Cómo analiza usted como funcionario público el papel que están desempeñando los medios de comunicación, los ataques, las fake news, si podemos llamarlo de esa manera? Porque para nadie es un secreto que hay unos grandes medios de comunicación que responden a intereses también grandes y empresariales, que en su mayoría el ataque es muy claro hacia el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, pero fueron muy complacientes con el gobierno del expresidente Duque. Por mencionar algunas cifras, hubo en ese periodo de gobierno más de 950 asesinatos de líderes sociales, más de 313 masacres y cerca de 216 asesinatos de firmantes de los acuerdos de paz. ¿Qué análisis hace usted frente al rol de los medios de comunicación en este gobierno del cambio? Bueno, y más todo lo que contribuyó el presidente Duque para que nos convirtiéramos en el segundo país más violento del planeta después del Congo y el quinto país más inequitativo del mundo, el segundo más injusto en distribución de la riqueza de América Latina. Y claro, pues llegamos aquí con grandes retos, pero el, estat el establecimiento, el statu quo, pues no quiere que nada cambie, quiere que este gobierno fracase, nunca les ha importado el destino de la nación lo han sacrificado una y otra vez, eh, acabaron con la producción agraria en Colombia, estamos importando 16 millones de toneladas de alimentos al año, acabaron hasta con los ferrocarriles nacionales, cuando en todo el mundo el ferrocarril es un bien estratégico que se protege aquí, se dieron el gusto de destruirlos, ¿no? O sea, hemos tenido realmente criminales gobernando a Colombia. Entonces, tenemos ahora el inmenso reto de generar cambios estructurales. Entonces, los cambios estructurales, como ha dicho el presidente, se acompañan de grandes transformaciones sociales, de inversión en las comunidades. Ya dio la orden y ya se, va, se empezó a ejecutar, entregarle a 1.250.000 mujeres 500.000 pesos mensuales, medio salario mínimo, para reconocerle su economía del cuidado, porque trabajan desde sus hogares y que empiecen a recibir esos recursos, no como un regalo, sino justamente como el reconocimiento de que trabajan y que re requieren de tener la posibilidad de recibir del Estado ese reconocimiento y ese ingreso, eso va a tener un cambio importante, un impacto importante en la vida de muchas familias en el país. Lo otro es acabar con el hambre. Un país con hambre, con, con tanta riqueza en este territorio, es inconcebible, es inconcebible que... Más de 21 millones de personas vayan a dormir con hambre, a dormir mal, y que sus hijos crezcan desnutridos. Eso es, eso es un atentado contra la posibilidad de que este país alcance alguna vez un bienestar. Y por eso tenemos que invertir rápidamente también en nuestra niñez, en la, en la construcción de oportunidades para los jóvenes, y todo lo que se viene haciendo también en el reconocimiento a nuestros deportistas, ¿no?, por primera vez empiezan a sentir que tienen ese, ese respaldo desde el gobierno, que, que se reconoce a las mujeres, también deportistas, ¿no? Se les ha dado un respaldo en estos últimos triunfos deportivos, campeones mundiales, nuestras mujeres en, en fútbol de salón, un equipo extraordinario, subcampeones mundiales eh, de juveniles, ¿no? Y, y han seguido las, las chicas ganando títulos. Entonces, ahí hay una enorme potencialidad que este gobierno reconoce que va a seguir profundizando. Todo junto, ¿no? porque es la cultura, el deporte, la inversión social, la paz, eh, y tiene esto que durar. Pero para que dure, pues tiene que hacerse de la mano del pueblo. Quiero volver al tema de los medios de comunicación y preguntarle sobre la importancia en este gobierno de los medios alternativos. Le preguntaba hace unos minutos sobre el rol que están jugando esos grandes medios de comunicación, en algunos casos atacando al gobierno del cambio, pero cómo los medios alternativos serían importantes justamente para una comunicación efectiva de todo eso que nos está mencionando. Bueno, sí, ciertamente el presidente ha transmitido un mensaje muy claro, hay que respetar la libertad de prensa. Incluso si esa prensa difama y calumnia, hay que respetar la libertad de prensa. Aquí no se van a perseguir a ningún periodista porque difame del gobierno. Porque es un, es un sentido elemental. O sea, finalmente, ¿qué va a suceder con, con la población, con la ciudadanía en general? Pues la ciudadanía va a terminar por despreciar esos medios de comunicación que generan información falsa y va a acudir progresivamente a los medios alternativos. Y por supuesto, pues, los que controlan el poder, que no quieren que nada cambie, difaman permanentemente y dan órdenes para que sus directores de esos medios estén atacando permanentemente al presidente de la República. Yo hablaba, por ejemplo, de la paz en Buenaventura, entre estos grupos de bandas de delincuentes. Eh, ¿Por qué el país no conoce eso? Muy pocas noticias se han presentado sobre eso. Eso que es un éxito extraordinariamente positivo, que puede servir como ejemplo para todo el país, ni siquiera se habla de eso, entonces se prefiere hablar de muertes, de masacres, pues todavía continúan los asesinatos de líderes sociales, porque no hemos podido transformar todos los problemas estructurales asociados a esa violencia. Entonces al gobierno no se le reconoce esos logros, ni siquiera se reconoce la importancia del discurso del gobierno en la cumbre eh, CO27 en Egipto sobre el cambio climático. El discurso del presidente fue extraordinario. Y aquí ni siquiera se comenta la importancia de su discurso. Lo que se cuestiona en los grandes medios es que no salió en la foto oficial porque estaba trabajando. ¿no? Y se criticó a nuestra vicepresidenta Francia Mer Márquez porque iba en, una, en, en un traje de, de sudadera a una reunión. O sea, aún tenemos ese tipo de medios que hacen daño, por supuesto, pero en, en primer lugar se hacen daño a sí mismos. Luis Guillermo Pérez Casas, ¿cuál es su llamado a quienes se conectan con nosotros aquí en La Otra Voz para seguir generando transformaciones profundas y que el país se dirija hacia ese gran anhelo de la paz total? Bueno, eh, hay que creer, hay que tener fe, hay que movilizarse, hay que distinguir entre la semilla que produce eh, bienestar, y entre las espigas que hacen daño. Hay que saber sembrar, hay que saber cosechar, hay que saber sumar. He dicho en distintos momentos que del 7 de agosto no iniciamos un cambio de gobierno, el 7 de agosto iniciamos una nueva era, una nueva era para este país. Por primera vez tenemos un gobierno profundamente comprometido con la vida, con las personas más humildes de Colombia, un gobierno profundamente comprometido con el respeto de la naturaleza, la recuperación de nuestra biodiversidad. Por primera vez tenemos un gobierno comprometido en erradicar la corrupción de lo público y de lo privado. Por primera vez tenemos un gobierno que genera amor social. Y yo lo que llamo a toda la ciudadanía es a que multipliquemos ese amor social y que tengamos fe en que con cada esfuerzo de cada ciudadano y ciudadana en cada rincón de Colombia, apoyando las transformaciones, apoyando la paz total, apoyando la inversión social, contribuyendo a ella, desarrollando solidaridad, estaremos sin duda avanzando como lo pretende nuestro presidente de la República hacia convertir a este hermosísimo país en que sea potencia mundial de la vida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en camino hacia la paz total de La Otra Voz, compartiéndonos no solo su trabajo como defensor de derechos humanos, que ha sido toda una carrera de su vida, sino también sobre las cajas de compensación familiar, su importancia y el impacto que tienen en la vida y en el bienestar de todos los colombianos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Yajaira. Gracias a La Otra Voz y siempre disponible para atender su visita. A ustedes muchas gracias también por haber estado aquí con nosotros. Soy Yajaira Perea y los invito para que nos encontremos en otro espacio de conversación y entrevista como este con más invitados. Hasta pronto. La otra voz, Periodismo Libre. Sigue www.laotravoz.co.